Hay personas que por sus actitudes te van dejando de importar. Por muy cruel que sea la realidad, debemos aceptarla. Hay personas que dejan de ser una pieza clave en nuestra vida y se convierten en un peón más. Y lo sé, esto no suena nada bien, pero creo que no hay mejor forma de referirse a alguien. A quien alguna vez le diste todo, el amor que habitaba dentro de ti y lo tomó como un boleto de feria, solo quería utilizarlo para divertirse un rato. Las personas pueden acabar con cualquier sentimiento, sus actitudes pueden afectar incluso al corazón más enamorado. Un sentir sin igual se crea en el interior del órgano más importante de nuestro cuerpo, uno lleno de angustia y dudas por no saber si su comportamiento fue errado. ¿Puede dejar de importarte a alguien a quien alguna vez amaste? ¿Incluso alguien perteneciente a tu círculo familiar? No existen lazos tan fuertes como para superar el poder tan desequilibrado que puede generar una actitud tan déspota, prepotente y llena de rencor. En el mundo hay millones de personas, todas y cada una con un comportamiento diferente, algunas más soberbias que otras, otras un tanto tímidas. Las hay también con un orgullo más fuerte que los rayos del sol, y con actitudes que puedan apagar incluso la llama más fuerte. De hecho, un volcán en erupción se queda corto ante el daño que puede causar una actitud interesada. Incluso el inmenso mar no podría superar la magnitud de las heridas que pueden ser generadas por un corazón que solo finge amar. Uno que intenta transmitir un sentimiento sumergido en un lago infestado de cocodrilos, esperando que alguna presa se le acerque a la orilla para devorarla. La nostalgia puede apoderarse de la habitación. Caer ante el pensar de un corazón enamorado es algo muy bajo. Abrir los ojos y entender que le has dejado de importar a ese fragmento de amor que alguna vez tocaste es aún más doloroso que todo lo anterior. Como niño ilusionado esperando su regalo de Navidad, así me sentí esperando que cambiaras al menos un poco tu pensar. Tu actitud le quitó la vida a cada sentimiento que tenía hacia ti. Tu forma de actuar me indicó que no era más que un soldado que utilizabas para trasladarte hasta un nuevo castillo. Uno donde un príncipe encantador te esperaría para convertirte en su princesa ignorando todo lo que esto conllevaría una actitud negativa se convierte en un imán de cosas negativas una actitud positiva atrae lo que ésta genera si vas por el mundo con persona que solo piensa en sí misma sin importar si sus acciones pueden generar algún descontento a quienes le rodean tu actitud puede formarse oscura aunque no te percates de ello y tal vez no tengas la culpa Tal vez, solo tal vez, necesites escucharte y escuchar un poco más a los demás. No puedes encerrarte en un baúl blindado cual corazón de piedra, porque ambos sabemos que tu corazón no es así. este tiene un pensar distinto, una forma de ver la vida más placentera, más real, aunque algunas veces se puede ver como una máquina más. Tal vez sean las circunstancias, tal vez sea el destino, Tal vez sea el camino que han decidido tomar, tal vez sea el amor que en su interior está a punto de terminar y quizá por ello la actitud que ha tomado se ha convertido en su única respuesta ante tantas inseguridades e interrogantes que la vida le ha generado. Ver al mundo desde ambos hemisferios es lo ideal. Tal vez la actitud de tu acompañante cambió porque la tuya lo hizo antes. Hacer memoria tomar lápiz y papel y escribir las cosas que han cambiado considerando que en ellas tus acciones han cobrado terreno. Sería lo ideal para entender el por qué la relación de la que aún pertenecen está tan quebrantada. Una actitud negativa puede destruir las alas de cualquier amor que quiera volar. Una actitud negativa puede acabar con los sueños del más experimentado, una actitud negativa puede hacer que el pico más alto se derrumbe y caiga sobre las metas de la persona que está a tu lado, aplastándolas y no conforme a ello, haciéndole creer que ella es la culpable de lo que ha ocurrido. Una actitud tan fría puede afectar a cualquier corazón, generando con ello que éste deje de pensar en el amor que alguna vez sintió, volviéndose igual de frío y calculador. Que tu actitud no cambie solo porque el amor llegó a tu puerta. Y que este que llegó, no era el indicado. Tómalo como una enseñanza. Tal vez la vida te está indicando que el próximo tren es el indicado para ti. Y que solo te equivocaste de estación. Pero que todo muy pronto se arreglará. Hay personas que con el transcurrir del tiempo, te van dejando de importar. Y créeme, eso, eso no está tan mal. nosotros tenemos que darnos una posición clara en esta vida no tenemos que dejar que las personas se aprovechen de nosotros no somos máquinas no somos seres sin sentimientos somos personas que realmente tienen una posición bastante clara y certada en este mundo mundo donde realmente nosotros tenemos que posicionarnos como seres de luz que somos no es capricho darnos una posición, no, el capricho está en esa persona que a pesar de que nos hace daño y a pesar de que nos falla aún nos pretende mantener ahí junto a él o ella, sin importar qué opinemos, qué pensemos o cómo nos sintamos nosotros. En lo personal yo creo que nosotros debemos darnos nuestro lugar bien marcado en esta sociedad porque si no lo hacemos nosotros, créeme, que nadie más lo va a hacer. Acá en v siempre tratamos reflexiones de este tipo. Siempre traemos contenido claro para que tu amiga o tu amigo te sientas mejor ante todas estas situaciones donde realmente a la otra persona no le interesas. No te dejes golpear, no te dejes caer encima por cualquier tontería. No eres cualquier tontería. Para saber que has llegado hasta este punto del video y que nos estás apoyando, te quiero pedir que por favor, abajo en los comentarios me dejes un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final de este video y que el contenido te está gustando. Por favor, ve los videos que te estoy mostrando en pantalla. Son escogidos únicos y exclusivamente para ti. Estoy seguro que te van a encantar. Yo me despido por ahora, pero estoy seguro que nos vamos a ver en una futura ocasión. Hasta la próxima. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Que Dios te bendiga.